queja del CODIA, de los constructores, de los ingenieros de acá del nordeste de San Francisco de Macorís. Ellos dicen que los precios han sufrido alzas desproporcionadas en más de un 40%. Hablamos de materiales de construcción. Yo realmente tengo mucho tiempo que no visito una ferretería para comprar arena, cemento, blo entre otros materiales. ¿Ustedes han comprado materiales en estos últimos días? Eh, ¿A cómo estaban los materiales hace unos meses y a cómo están ahora? ¿Realmente se ha sentido una alza en los materiales de construcción o esto más bien es exageración? ¿A cómo está la arena y a cómo estaba antes? Bueno, lo digo porque yo no estoy construyendo Tengo meses que no voy a una ferretería Vamos con una intervención telefónica Diga usted de dónde Buena. ¿De dónde, amor? Mira, yo te a hacer uh, uh. Hace como cuatro hace... yo compré el quintal de varilla a 46 sí. y está a 58 sí. y, está a 58, sí. y el, el cemento está a 3,5 antes a 2,40 2,30 está muy caro, todo está caro pues muchas gracias bueno ella dice que Compraba el quintal de varillas a 48, ¿verdad? Y ahora lo adquiere a más de 58 pesos. Vamos a continuar con la gente. ¿Cómo ustedes están comprando los materiales de construcción, realmente se ha sentido un aumento en los materiales eh, de construcción, así como lo dicen los... los ingenieros de acá del nordeste de San Francisco de Macorís ellos dicen que los materiales han sufrido un aumento de más de un 40% yo creo que es demasiado, yo creo que es mucho, un 40% es mucho es mucho, yo entiendo bueno, que, ah, eh, que se han dado algunas alzas pero un 40% es demasiado si hablamos de un 40% estamos diciendo entonces que no se puede construir no se puede construir, porque eh, eh, si un quintal de varillas te costaba 48 pesos, dice la señora que nos llamó, y ahora está a más de 58 pesos, entonces una alza eh, es, eh, es algo sumamente desproporcionado. El presidente tiene que actuar en consecuencia, tiene que implementar medidas enfáticas, contundentes que puedan controlar los precios y las alzas no estamos hablando solamente de los productos de la canasta básica familiar que también han subido a pesar del gran esfuerzo del ministro de agricultura Limber Cruz está realizando una formidable labor hay alzas de los productos de la canasta básica pero a esto sumarle productos eh, materiales de construcción es eh, mucho eh. son dos cargas eh, son dos cargas muy significativas son dos cargas muy significativas el gobierno tiene que implementar tiene que buscar una solución a esto porque esto es muy preocupante y deja mucho que decir amigas y amigos deja mucho que decir bueno eh